Dentro de los discursos que se emplean en, en el mundo en el que nos movemos, espiritualidad, eh, terapias alternativas y todo esto, está la frase de es que todo lo que vives viene para que tú hagas un aprendizaje. Pero al final eh, todas las experiencias que tenemos pues nos van llevando hacia aprendizajes. Y aquí voy a utilizar la palabra aprendizaje también de una manera diferente a como se suele utilizar. Un aprendizaje es un método que le facilita al cerebro a responder ante determinados estímulos de una manera rápida, sin tener que analizar qué tiene que hacer. Entonces, yo aprendo una vez y a la siguiente aplico exactamente lo que he aprendido. Bien, lo transformo en un automatismo y ya me sale súper bien. Y eso genera mi zona de confort. Porque yo ahí ya no me tengo que estresar, es hago lo que he aprendido. Eso al final se va transformando en mi comportamiento. Y en mi cárcel también. Porque los aprendizajes lo que hacen es que siempre resuelva los problemas de la misma manera intentando que lo externo se acomode a lo que yo he aprendido a hacer. ¿Bien? Entonces, por un lado, me facilitan el poder vivir dentro de un entorno porque me adapto al entorno. Pero esa adaptación lo que hace es que el entorno siga funcionando de la misma manera. Porque atraigo o, o no me muevo de eso que he aprendido a resolver. Entonces, por un lado, es muy útil, es adaptativo, me quita de problemas, pero por otro lado, tiene que haber un momento en que yo evalúe y diga, ¿este aprendizaje en qué me limita? ¿O qué me atrae a la vida una y otra vez? Si no lo quiero en mi vida, elimino el aprendizaje. Lo quito de en medio para poder atender a eso que está pasando fuera y buscar un nuevo patrón, un nuevo aprendizaje voy a funcionar de otro modo diferente. Entonces, aquí siempre tenemos que tener en cuenta lo que es práctico ¿bien? y lo que me limita, que puede ser lo mismo. ¿eh? En un momento es práctico y en otro momento me va a limitar. Y a partir de ahí, ir eliminando cosas para abrir espacios. Entonces, el aprendizaje es darme cuenta del conflicto que se... Que crea esa realidad, ese conflicto que bien o he generado yo en mi experiencia, se ha generado en mi experiencia, o que traigo heredado. Pero el aprendizaje no debería ser cómo no sufro con eso. Porque si no, lo voy a traer una y otra vez porque yo he aprendido a esquivar el sufrimiento. No has resuelto un patrón si se siguen dando las mismas situaciones en tu vida aunque aparentemente no te afecten. El patrón se rompe cuando desaparece esa situación de tu vida. Ya no están los elementos que atraen eso, que generan esa posibilidad.